Un verdadero artista debe de abrir ¿Te el telón cierto. Pero antes hay en tantos títeres, mis, mis respetos. Respeto el más débil o el más fuerte, ya, ya estás en la mira. Que mis hilos de chacra bastan para, para manejar tu ira. Ya ya mi minata, habilidad de acabar con todo, más se más fiero. fiero. Ni la más mínima opción tienes de escaparte, mi arena de hierro. Acero, cero, tu nivel. Bienvenido a este rojo Fierro. infierno. No en el tiempo y hoy serás un espectáculo eterno. ya llame, me tocas tú. Te mandaré con tu padre que perdiste de un solo ataque Pena, que no te queda ninguna marioneta para que pueda abrazar. No, lo que, que dura, dura, lo que dura La paliza que esta patada asegura Katsu no te mil fisuras. fisuras Si quieres inútil, muy inútil Al perder contra el más inútil Shakura Con mi batalla, Katsuki Con mi mente maestra No existe posibilidad de que ganes y muevas Exijo lo que quiero y gano no como tu guerra No me alabres, vos sea más feo y tienes dos cabezas Y pasa, es que no tengo más furia Maestro del engaño, pero frente a mí no puedes hacer una Todo el dolor que tengo que provoco se disfruta No como la derrota que te dio Kuchikiruki Cuando quieren chiba, o son con el neyivana, pues la glóteon y ariemana Y desata el noveno espada Ordenando agua no eres nada contra este rey de los mares Y con fuego bueno mira la materazo de Sasuke Basicamente maestra y da risa a tu planta carnívora Pero ya gritos da, sabes a qué te estás enfrentando La sombra de Kaguya va a ser partida La mitad y acabará como yo Siendo otra cabeza flotando Escucha las manecillas, el artista de arcilla Si ya conoces mi nombre será Victoria Sencilla He perdido tu final, te decide tu pasado Dime sí cómo vencerás si y terminaste puñalando Es matarte para matarte, ser que lleve tu sangre si Martí, no preocuparte porque solo es mi arte de falta si te matas, se me ve tarado y el momento para que la Arte soy yo, represento perfección Crujiré tus latidos, dejarán tu corazón Solo eres mi marioneta, no tienes ningún futuro Tal vez yo no seas al y más con y los manipulo Todo va según el plan, solo no te mueras antes Ve como mi ciencia destruye tu arte Permite que mi lujuria penetre junto a punto tu vientre No es arcilla, loca tu boca, metes alegremente. Tesorero del equipo, soy un zombie verdadero Me limitará a atacarte, solo me muevo el dinero A menos que haya recompensa, yo no tortaré mi bestia ya. Y como te debi, me ahorraré la molestia Ven ya Fácilmente a esta espada, de que te sirve tantos ojos y no te cubre la espalda Como con mi acuillata, la razón, gritará batalla Como te robe el cuarto. Todo se gobierna por su propio amo Y aquí soy yo, te trataré con el mismo odio que tengo hacia los colores El único nigga en batalla sobre Videl y Soflo, el el hizo flow ese espada, me proclamo un ser superior Yo peleo con firmeza, con grafebo, soy leal Un asesino suelto, no compito con un bestial la luna regida por mí Soy la luz de sí, mi le levita frente a mí, no obra de subversión dama el origami con la danza, Yami. vine pa' que temas por si fueran Shin No te subestimo, tú te estimo demasiado de los mares para arrancar tu brazo Eres una pantera para mí un gato cobarde Yo que sigue blanco de papel mata antes El ángel de Dios soy la voz y no alarde Mi negación será hoy tu escape Piedra, papel, tijera, El filo de mi espada espera Será el collar de tu cuello como las manos de obito Y si afilo mis colmillos será cena de pantera No es que alguien importe Tu muerte está en el olvido Si me subestimas no vas a vencer Ni te admiran En cambio soy el rey Yo Pesa por mi nombre no volverá hoy Porque si vuelves a hacerlo seguro Serás tu fin Ay, sí, Tu próximo sacrificio está a la vista Y si puño mi guadaña dudo que hasta lo resista ah, Sacas tu lengua y tu cero me prende chispa ah, <tose> Tú tienes las mismas Heridas, pero si soy inmortal Tú no este duelo de muertos Y de tantos muertos me traen a la quinta Sin resistir mis brazos de iluminación Tus cuatro solo servirán para dar no sangre como quinta La quinta espada se presencia Para darte casa Aquí dame una pulga Para mismas es más amenaza No venga ya de raro Con tus rituales satánico Que yo cual Te dejo bien enterrado es que, acá, es que aquí, tú no eres digno de mi fuerza Yo peleé con que tú con algunos extras Rezale Hashi para que te salve de esta Pero no servirá Mejor resta tata, Quiero precipitarme para que molestar a me, ya que tú no atacas y no te lo ordena, Aizen. Mírame bien y tu vida habrá acabado. Un segundo será suficiente, no hay merced lago. ¿Para qué lo intentas? No es segunda, segunda etapa. Un enfermo no vas a poder conmigo, he ganado ya que su yo me ha sido tu castigo. Mírame y miraré directo a tus ojos, pero es tu realidad la que quedará en despojos. Mueres a mi antojo y ojo con un cipher. No soy un chica para que puedas matarme. Es tu final, con Concero tu corazón enfermo El ataque del murciélago no dejará testigos Ya que caerás más profundo de lo que cayó tu amigo El hambre de y mi espada raja Y se comerá tu chacra nada para la sabia, a mí. Ya que el te te y te lleva con el tsunami ha dado la potencia de Tegram y colas. qué pasaría si Orihimen te abandona? Debería que te ciega mis ataques ya no evades Sé que eres muy débil, ya lo he demostrado, Aizen Llega la tercera Kisa, me despele a Tuni es matar a tus amigos y a tu amada demencia vaya sin casar la bestia verde con sus mallas quieres desafiarme te hará falta más agallas soy jaliber y tu nivel muere con arpones ya que estás acostumbrado a que te coman tiburones p p p invece tu tonto orgullo es lo más hueco de tu patético ser no, lo en ¿Entiendes? Mi estilo no envejece Watashira Shinratense Paraban el la espada que intentaba en su honestidad Cortar el más fuerte escudo y defensa de esta, esta sociedad Al ser arrogante, todo el mayor no respira Desde el amanecer trajo consigo la gran caída Al sensaba, no me hagas esto, anda Enfrentarme con un crío que nunca llegó a hacer nada Querías cubijo, bien, esa es la historia de un niño con falta de cariño Pues las puertas del infierno están abiertas Tu cuerpo que asco, no le quedan fuerzas Tres caminos en los cuales no te orientas, aguanta que lo te por la vida Acabaré mi tarea antes que la organización se irrite Verás de nuevo y no quiero que se complique que Me dudarás mucho menos de lo que aguanta ya sui. Y aunque quieras atacar no alcanzarás mi camu ¿Y quién es el original? Acabaré con ambos. Con esta visión perfecta ahora nada me abruma Por el coyote solitario saca sus colmillos blancos Y va terminando huyando ante mi plano ¡Jode Luna! Ah, ¿qué es esto? Una batalla de rap Que pereza usar mi fuerza para esta calamidad Pero bueno Lilinet, ven a luchar conmigo Idiota, hoy seremos la piedra de tu camino no te has hecho malhechor los lobos están en manada y yo atravieso tu pecho más derecho junto a tu amada era toby vito eso no me importa nada hoy, hoy quedaste en menos cero bajo la, bajo la primera, primera espada Soy el villano y villano eres un rival. Estratega legendario, varios sigue mi ideal. Que te quedes empalado y solo sirvas de advertencia. uchiha Madara es quien te dará la sentencia. Karate cara sellará, tu futuro lo asumí. Ya que más que un shinigami parece Shinishizumi. Puesto cara a cara, yo carezco de oponente Te proclamo el débil, mariposa, lo intentes. Este es el guerrero más fuerte del otro bando. Use un de aire porque te me vas volando. ¿Acaso es Madara el que tengo de frente? ¿El que consigo cajes casi le plantan su muerte? Usa tu susana. No atácame sin más claro está ataque Todo era parte de mi plan Plante en su poco Uso mi Koyoku Tu Susano camina y tuvo no dentro de poco